y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog Bueno, eh, tengo hoy aquí a Eduardo Pérez Gallardo eh, psicoanalista, especialista en psicosomática y vamos a hablar un poco así un poco fluidamente lo que vaya saliendo con cierta espontaneidad del tema de psicosomática Yo, Eduardo, la primera pregunta que te haría a través de la cual podemos empezar un, un diálogo, es. Quizá la gente. Mmm, no entiende muy bien lo que es la psicosomática. Quizá, a lo mejor podías poner algún ejemplo. Quizá, y a través a lo mejor de un ejemplo, explicar lo que es la psicosomática, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo se aborda una persona que viene a una consulta con problemas psicosomáticos? ¿Cómo, ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿O qué? lo primero que te diría es que hay algo que no sea psicosomático el hombre es psicosomático ¿Entendés? o sea que no se lo estudie que no se lo tenga en cuenta que se lo ignore que se hagan algunas cosas que bueno iremos viendo eh, no, no quiere decir que el hombre no es psicosomático, el hombre es psicosomático, todo, ¿no es cierto? Entonces, psicosomática, ¿qué es? Y bueno, es la ciencia que estudia justamente el hombre como un todo. Y acá entramos en un problema fenomenal de la psicosomática, y yo diría de. De, de, de la ciencia en general, de, de, de una pregunta que es muy vieja, ¿no? La pregunta es... Eh, con respecto al cuerpo y al alma, ¿no? El hombre se ha preguntado toda la vida cómo es esto de cuerpo y alma, o cuerpo y mente, o cuerpo y sí, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Sí. Y no ha podido resolver el problema. ¿No es uh -huh. cierto? Yo tengo una teoría, todos tenemos una teoría sobre esto, y el que no la tiene la inventa, ¿no? Para poder explicarse una pregunta que es tan vieja, tan antigua, ¿no? Como el cuerpo y el alma este Bueno, eso tenemos viendo. Entonces, para hablar de psicosomática hay que tener bien claro esto. Vos me pegás un ejemplo. Quiero dar un ejemplo, se me acaba de ocurrir recién, ¿no? muy contundente con ¿no? respecto a esto. ¿no? Muchas veces sucede, ¿eh? yo diría casi siempre, ¿no? que alguien tiene un niño. Que tiene algún problema. Un problema. Vamos a suponer que tiene una dificultad para hablar. No, no importa qué problema, tiene una dificultad para hablar. Se traba y tartamudea, por ejemplo. Entonces, uno lo lleva, lo lleva al médico, y el médico le voy a hacer este. Sencillo, ¿no? El médico, lo primero que le va a decir, y seguro el 99% de los médicos le va a decir, vamos a estudiar bien esto para descartar todo lo que tenga que ver con un trastorno orgánico en el cuerpo. Y recién después nos ocuparemos de qué es lo que le pasa psicológicamente, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que el, con qué teoría trabaja ese médico que dice esto. Y trabaja con la teoría de que el cuerpo es una cosa y el alma es otra. De ahí que si hay un problema, primero descarta todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Entonces, sí si no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma. No se le ocurre pensar que tiene que ver con las dos cosas. ¿No es cierto? Entonces, acá sacamos un una, o yo por lo menos saco una primera conclusión, ¿no? Cuando uno se enferma, se enferma en cuerpo y alma. No es que se enferma el cuerpo o se enferma el alma, y entonces están las enfermedades que tienen que ver con el cuerpo y otras que tienen que ver con, con el alma, o con, con, con la mente, si quieren, ¿No es cierto? Y después están otras que la gente llama psicosomática porque eh, le, atri eh, le atribuyen a la enfermedad una causa. Y esa causa es una causa, podemos decir, este, psicológica. O sea, todo esto es, para mí, todo una antigüedad, todo. Lo, lo, lo moderno en esto, lo, lo, porque lo, lo, no todos los médicos actúan como este que yo acabo de inventar, ¿no? Hay otro que no. Entonces, hay toda una corriente muy importante en el mundo, en donde se trata de ver esto que yo acabo de decir, ¿no? De que, primero, un ser humano se enferma todo, entre cuerpo y alma. No repercutirá más en un lado, más en el otro, pero este, se enferma todo. Y se parte de, de, de allí, ¿no es cierto?, La, el estudio de estas cosas, ¿no? Con, por ahí me extendí demasiado sí. y es medio aburrido esto, ¿no? Pero si vos no me, si no me dijeras. ¿Y cómo surgió esto, no? Yo me acuerdo que eh, hay todos tres hechos, ¿no? Yo me acuerdo que hay un médico psicoanalista, podemos decir, norteamericano, creo, no estoy muy seguro, pero creo que se llama Carlos Lyle, no estoy muy seguro, eh, pero me parece que se llama así, que él escribe a Freud, de Estados Unidos, y le comenta, le dice, los estudios que él está haciendo, y lo que él ve, la correlación de las determinadas enfermedades con los estados emocionales de la persona. ¿verdad? Freud, luego de leerlo, le envió una carta donde lo felicita y lo que dice Freud, que es lo que yo quería rescatar, más que nada dice, le auguro éxito en lo que usted está haciendo, dedicándose a la psicosomática, porque esa es la medicina del futuro, le dijo Freud. Ese mm -hmm. es un hecho. Hay dos hechos que... tienen que ver con la experiencia de, de este hombre, de Freud, ¿no? a través de dos pacientes. Una se llamaba Isabel y otra se llamaba Dora. Entonces, con Isabel pasa una cosa fantástica, porque Isabel tenía una dificultad en caminar, tenía se llama una tasia vacia es una, un caminar que se arrastra a los pies y no se puede caminar y, y se va va increciendo y llega un momento que te, te, te inhabilita no y entonces este esta mujer había recorrido una persona de, de buena posición ¿no? todos los, los médicos que le recomendaron y hizo muchos tratamientos ¿No es cierto? Pero tratamientos todos este, en, en, podemos decir corporales, ¿no? Eh, y resulta ser que la tasa vacía seguía igual, no mejoró nada. Mejoraba por ahí con unos baños que, que se le hacían y algunas este, electroterapias y demás, pero volvía de vuelta a tener esto, ¿no? ¿Qué hizo Freud? Fue a ver a Freud. ¿Qué hizo? ¿No? Freud la miró la paciente e hizo algo que no había hecho ninguno de los otros médicos que la atendió que fue preguntarle por ella ¿no? ¿qué haces tú? ¿a qué te dedicas? ¿tienes novio? ¿tienes relaciones sexuales? uy por Dios, mamita querida en esa época ¿no? entonces Freud preguntó todo eso entonces, él fue armando dentro de él una historia con lo que la paciente le contaba, ¿no? Y, le dije, y entonces, cuando ve a la paciente caminar, une la, la, las dos cosas, lo que él había intuido a través de, de, de, de su cuestionario y demás, con su dificultad de caminar, y dijo que... La Tasia vacia era la forma que tenía Isabel de expresar su dificultad para andar en la vida. Para andar en la vida. Dijo además que, porque las piernas, porque las piernas dentro del cuerpo, eh, es, es la parte del cuerpo que mejor sirve para representar el andar, ¿no?, y, y bueno, dijo unas cuantas cosas más, yo creo, si a mí me dicen dónde nació la psicosomática, para mí en ese momento, en ese momento, porque él la trató bien psicosomáticamente, digamos, ¿no? Viendo la dificultad que tenía para andar en la vida, y además Freud la, la atendía con los tratamientos este, eh, tradicionales, porque él todavía no, no, no era psicoanalista, psicoanalista. Y, y hacía lo mismo que los otros, también le recomendaba baño, electroterapia, de y no sé, no. La cuestión que Isabel se curó. se curó bien, ¿no? Que se curó y, y duró siempre, ¿no? Y el otro lo voy a, le voy a decir más. más fácil, más, más. Eh, breve. Era paciente que tenía Freud que se llamaba Dora y resulta que estando. Dora, en el diván en donde Freud atendía a sus pacientes, ella estaba jugando con un monederito chiquito, esos monederitos que tienen dos cierres, ¿no? Vamos a decir uno para guardar las monedas de un euro y otro para guardar las de 50 céntimos. Y entonces estaba jugando y poniendo los dedos ahí mientras hablaba. Y Freud pensó que eso era una clara alusión a la masturbación femenina que tiene cercanos, digamos, los agujeros, en fin. ¿No? Este, y entonces la siguió tratando y, y, y él dijo allí una frase que, yo, por eso digo, para mí es el inicio de la psicotomática, que él dijo... Aquellos que los labios callan... Dorano no hablaba de esto. Con el cuerpo lo manifiesta. El cuerpo habla. ¿Cómo habla? Y bueno, ahí está tema tema. Es otro tema, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo habla? Hay que saber... Es decir, si yo estoy ante... un hombre que es un japonés... y me habla... Yo no entiendo nada de lo que me dice porque no sé japonés. Ahora eso no me habilita a mí para decir que ese hombre no dice nada. Yo lo que pasa es que no tengo el código para traducirlo porque me está hablando en japonés. Pero no puedo decir no, no dice nada. Dicho sea de paso y no vamos a sonreír con Juan no voy a nombrarlo no voy a nombrar quienes sostienen esta teoría de que no, no dice nada al cuerpo, es que no habla, ¿no es cierto? hay alguna gente que es especialista, o por lo menos se dice en especialista en psicosomática y dice que bueno, en que se hizo, este Dora jugaba con ese monedrito por eso no quiere decir que el cuerpo hable y se apoyan en que si le preguntan a la paciente la paciente dice no, nada, no, estaba jugando claro, porque es inconsciente, ¿no? entonces hay mucha gente que no tiene en cuenta esto que eso, hay unas corrientes psicosomáticas este, que son, yo diría, muy bellas en el mundo, ¿no? eso en esto. Yo me pregunto, ¿por qué negamos tanto, o se niega tanto, a qué intereses obedece el hecho de que se niegue tanto la subjetividad, la historia de las personas que enfermamos, porque nuestra historia tiene muchos problemas y muchas cosas y enfermamos por eso. ¿Tú qué piensas de esto? Porque sí. es alucinante. Sí. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Eh, es el objeto que tiene la represión, ¿no? Según la teoría analítica. ¿Qué reprimimos? Es lo que no nos gusta. Lo que sentimos que nos hace daño. Eso lo tratamos de fluir. Hacemos como el bebé, ¿no? Cuando nace, este, todo lo bueno está dentro y todo lo malo está afuera. ¿No? Entonces, a nadie le gusta hablar de las cosas que tanto tiempo le ha llevado ignorarlas. ¿No? Se ha pasado la vida luchando para ignorarlas, entonces viene uno y dice: Bueno, vamos a ver. <ríe> me acuerdo, me acuerdo me, río, me acuerdo una paciente que atendí que era una paciente melancólica, digamos, depresiva, ¿no? Y era mujer que tenía unos 60 años, ¿no? Y después que yo le dije unas cuantas cosas, me dice, no, no, no, me dijo en broma, ¿no? Digo, no, no, no, doctor, dice yo, no voy a continuar. Porque yo me pasé 60 años de mi vida para elaborar esta depresión que tengo. Usted no me la va a sacar, me ¿no? este, dijo. Claro, porque para sacarlo tenía que penetrar en su intimidad. Uh -huh cosa que la gente no quiere, ¿no? El tema de... es muy interesante lo que voy a decir del cerebro, del neurológico, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo, este, trabajaba en un hospital, ¿no? Un servicio que había fundado yo, y tenía un amigo que era, muy amigo mío, que era este, un neurólogo, ¿no? Muy importante en la zona, un un hombre de mucho prestigio, ¿no? Pero bueno, tomando café y broma va, broma bien, un tipo que tenía muy buen carácter, nos hicimos amigos, ¿no? Y él me decía, me decía, Eduardo, porque era, ne era neurocirujano, ¿no? Vos sabés cuánta cabeza abrí yo, cuántas abrí, y nunca encontré el aparato psíquico, me decía, nunca encontré el alma, ¿no? Digo, ni la vas a encontrar no está ni en, ni en la cabeza, como creen muchos, yo diría un alto porcentaje, ¿no? Inclusive los propios analistas. Entonces me sonrió porque estoy hablando con un colega, y entonces me dice, claro, porque nosotros eh, tenemos, y se toca la cabeza, ¿no? Es decir, está diciendo que el alma no está, no está en el cerebro, pero para referirse a eso se lo toca. ¿no? Bueno, no, el alma no está en el cerebro el alma dónde está? Está a todos lados, o en ninguno. Es una, es una eh, como se llama, una, un, un, una construcción, ¿no es cierto?, para dar cuenta de muchas cosas. muchas mucha, mucha ciencia se basa en esto. Entonces, eh, como yo dije al principio, que el hombre se enferma todo, ¿qué quiere, qué quiere decir esto? Quiere decir que, Vamos a suponer que yo tengo esta mano, ¿no? De este lado estaría la parte que llamamos psiquis, o que a mí me gusta llamarla como Freud, alma. Y de acá el cuerpo. O sea, y acá viene un concepto fundamental para, para por lo menos seguir esta línea, ¿no? Un concepto fundamental que cuerpo y alma es lo mismo, según donde yo lo mire. Ojo con esto, esto podemos estar hablando una semana, ¿no? Pero bueno, entonces, si yo miro esto de acá, veo el alma, y si lo miro de acá, veo el cuerpo. Cualquier alteración en alguno de estos dos, lo estoy haciendo representando, ¿no? Este, planos, va a tener una modificación en el otro. O sea, si acá se produce. Eh, una herida, algo, esto va a ser así, pero acá también va, va se va a producir, no es que aparece acá solo, acá también aparece, o al revés, si aparece algo acá, también va a aparecer acá, ¿no es cierto? O sea que va, va a aparecer siempre, siempre, siempre lo que tiene que ver con el alma lo que tiene que ver con el cuerpo, en un lugar o en otro, o en ambos. Pero es un solo fenómeno? Esto, esto es clave para mí, ¿no? Este, ¿Ahora? Eh, sí, sí, Eduardo. Pero esto que tú estás diciendo, si fuéramos verdaderamente conscientes, esto que aunque ya sé, aunque Freud lo tratara tan a fondo y otra gente, pero esto es una auténtica revolución. O sea, aceptar esto que tú dices, si esto lo aceptáramos de verdad... Si era una auténtica revolución Individual, social en la, en la medicina En todos los ámbitos de la vida Sería una revolución Porque entonces ¿Qué es que, que lo que enferma? Enfermamos por, porque, porque nuestra vida No es como tiene que ser Sí Porque no nos gusta Porque es interesante La pregunta me gustó mucho este, a ver cómo la empalmo, ¿no? Cuanto más avance la neurología, cuanto más avance todo lo que tenga que ver con el cerebro, mejor, porque son todas cosas que a su vez tienen un significado, tienen algo que se mueve en el otro plano, entonces. Imagínense que sabiendo las dos cosas es un, es un avance fenomenal, ¿no? Eh, lo que en el área del, del cuerpo, nosotros, lo vemos con los cinco sentidos, ¿ah? en el, el mismo fenómeno, pero del, en el área de, de la mente o del alma, lo vemos a través de la significación, de lo que significa. A ver. La mayoría de la gente sabe que después del rayo viene el trueno. Si uno está en la tormenta, cae un rayo inmediatamente Indefectiblemente aparece un trueno. Entonces la gente, o alguna gente, sería bueno que los docentes tuvieran claro esto entre paréntesis, ¿no? Este, creen que son dos fenómenos distintos. El rayo del trueno, no es cierto, el cuerpo y alma, dos fenómenos distintos. No son dos fenómenos distintos. Es algo que se produce muy lejos, y como la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido, llega primero el rayo que el trueno, pero el fenómeno es el mismo, ¿no es cierto? Entonces la gente este, se equivoca y piensa que son dos fenómenos distintos. Bueno, acá es lo mismo, ¿no es cierto? Este, no son dos fenómenos distintos, ¿no? se producen en el cuerpo y se producen en el alma. Esto se ve bien de otra manera, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que usted diga, Juan. Eh, ¿Qué te parece si mañana vamos a jugar al tenis? Bueno, pues me decís, sí, bueno vamos, bueno vamos. Bueno, vení tu cuerpo, nada más, tu, el alma déjala en casa, porque si vamos a jugar al tenis, ¿para qué la querés? Entonces, este, cuando damos un beso, cuando ¿eh? damos un beso a, a nuestra pareja, ¿con qué se lo damos? ¿Con el cuerpo o con el alma? parece que se lo damos a las dos cosas. Uh -huh. Cuando comemos un caramelo, ¿con qué lo comemos? ¿Con el cuerpo o con el alma? ¿No? Con las dos cosas. Alguna predomina más, se muestra más, porque tiene que ver con los sentidos. Bueno, entonces, este, este, este es el tema, Juan. Eh, ahora, vos me dijiste una cosa que si te quiero contestar rapidito. Sí. ¿No? Una cosa que es la siguiente, vos me dijiste por qué nos enfermamos. Contundentemente te lo digo, la gente se enferma porque lleva dentro de sí una historia que se le hizo insoportable y la tuvo que, como decimos los analistas, inconscientizar, enviarla al inconsciente. Allí, lejos de deshacerse de ella, se presenta de otra manera. ¿Qué manera? Con la enfermedad. Que la oculta. Entonces, este, ahora, en vez de una historia, tiene una enfermedad. Pero siempre, siempre, siempre, eh, uno se enferma por ocultar una historia. Pero no porque uno sea malo, o sea que quiere jugar en el escondite, no, no, no. Eh, ocurre en historia porque le resulta insoportable, ¿no es cierto? Fue es lo que decía el este, ¿Cuál es el verdadero motivo de la represión? Es decir, el, el sacarle el todo de afecto, ¿no es cierto? O sea, quitarle todo lo que lo, lo que me afecte. No sé si, si soy claro, ¿no? sí, sí, sí, sí. sí mmm... El problema, el problema está, Eduardo, en que esto que estás diciendo, vuelvo a lo de antes, ¿por qué cuesta tanto trabajo que esto sea afectado? Quizá tenemos que volver a lo mismo que tú has dicho, ¿no? A que cuesta tanto trabajo porque si lo aceptas, si tú lo aceptas, tienes que aceptar tu propia enfermedad tienes que aceptar verte completamente de otra manera tienes que tienes que aceptar un montón de cosas que no quieres aceptar que quieres reprimir que quieres simplificar que quieres una cosa compleja la quieres reducir a algo muy simple y entonces quieres dar una quieres dar una explicación muy simple de algo que es muy complejo y entonces para para quitar la complejidad dice bueno pues esto no existe solo existe esto y pues entonces trato esto, porque esto es lo que existe. Pero yo creo que esto, tanto individualmente como colectivamente, eh, nos produce un sufrimiento monstruoso. O sea, yo, yo eh, eh, Pedro Guillén Nacher, psicoanalista de equivalencia que tú no has conocido, él decía, eh, lo que tú has dicho al principio, cuando se ha empezado a hablar, decía una frase que él decía mucho, decía... Todo es psicosomático, lo que tú has dicho, y solo no es psicosomático en los cadáveres. Ahí solo es somático, decía él. Sí, él le mucho esta frase. Y, es y, y Bueno, eh, yo no sé, pero... Yo me pregunto, claro, me viene a la cabeza preguntas enormes, pero, ¿qué deberíamos hacer para que esto... No lo negara a nadie, sí. por lo menos que hay, no lo negara a nadie. Hay algunas cosas hay. El, sí. eh, eh, me gustó esto, no, no, no, no se me había ocurrido, ¿no? Esto que decía este colega, que lo único que no es psicosomático es un cadáver. Claro. Es muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué es el alma? El alma... No es un humito que sale cuando uno se muere y se fue ahí a qué este sé es yo dónde. O se encarnó en otro lado o está navegando por ahí. ¿No es cierto? este No. No. El alma y el cuerpo nacen en el mismo momento. Cuando muere el cuerpo, muere el alma. ¿Por qué? Porque el alma es lo que anima un cuerpo. Un cuerpo sin alma... No existe, es un, ¿cómo se llama esto? Un, como le dicen los, los, los chicos, un zombie, ¿no? Entonces, sí, claro, un cadáver, un muerto viviente. Sí, claro, mientras hay vida y alma, si no, no. Bueno, esto, lógicamente, va a encontrar de muchísimas cosas, religiones, filosofías y demás, ¿no es cierto? Que, que hablan de la reencarnación, que hablan del alma, experimentos que pesan a a una persona antes de morir y después de muerte, resulta que pesa menos, porque se supone que ese era el peso que tenía el alma, con lo cual ya le estamos dando un carácter material, que tiene peso. No, no, no, no. no, no se trata de, de sacar una cosa por la ventana y meterla por la puerta, ¿no? <ríe> Hay que ser coherente dentro de, de, de la ciencia, o por lo menos lo más coherente posible. Así que me, me, me gustó eso, ¿no? De... Mira, esto me ha recordado Tú has puesto antes un caso Hace ya muchos años Ahora ya 25 años, mínimo mínimo. Yo recibí una paciente Que nunca jamás he tenido una paciente así La única Una paciente que me vino Una mujer de unos 40 años Me acuerdo perfectamente ahora mismo De su, de su cuerpo de su, de su figura En silla de ruedas La traía en silla de ruedas otra persona la traía y bueno y me dice la mujer me dice mire he venido he venido a usted porque me han dicho que venga un psicólogo porque a mí ya me han hecho de todo y me dicen que yo no tengo ningún problema para poder andar pero yo no puedo andar pero, pero lo, todos los médicos me dicen que mi todo mi cuerpo está bien que yo debería poder andar pero no puedo andar cuando fuimos avanzando un poco en la historia de aquella mujer nos dimos cuenta de que lo que aquella mujer tenía era que había renunciado a la vida por un montón de cosas y esa renuncia había sido tan extrema que la había llevado a no andar. No quería andar. No quería andar por la vida. No quería andar. Exactamente, exactamente. No quería andar. Bueno, pues llegó un momento en que empezó a andar. Y andó. Y andó. Pero yo no hice tampoco nada extraordinario. Lo único, de verdad, lo único que hice fue ir más allá de una concepción estrictamente. Física, interesarme por lo que había sido la vida de aquella mujer toda, toda su vida. E ir hablando de esos, e ir entendiendo aquello, ir comprendiéndolo, e ir entrando eso. Pero aquella mujer, recuerdo que una de las cosas que le aterrorizaba, pero le aterrorizaba, era la sexualidad. Le aterrorizaba era algo terrible para aquella mujer. Hablarle de eso era como decir, no, de eso no, de eso no, de eso no, de eso no, de eso puedo hablar de todo, pero de eso no, eso quiero hablar. Estoy pensando, estoy pensando en una paciente actual que es muy diferente a esta, pero en ese aspecto es muy parecida. No, no, eso de, sí, sí, yo todo lo que usted quiera, pero de eso no me hable, de eso no me hable, así con las manos, así, de eso no me hable, ¿no? Es un poco Sí. es una gran revolución esto Eduardo, sí. es que estás hablando de una revolución lo que está diciendo así de una forma tan simple y tan profunda al mismo tiempo es una auténtica revolución vos decías este, qué cosas favorecerían porque partimos de, de la base de que todos, todos llevamos, oculta adentro muchas historias. ¿No es cierto? La persona que tiene una enfermedad orgánica, digamos, o psicosomática, o, eh, ¿sabe por qué hago una digresión? ¿Sabe por qué no me gusta la palabra enfermedad psicosomática? Porque si yo digo enfermedades psicosomáticas, al decir eso estoy aceptando que hay enfermedades que no son psicosomáticas, porque si no no lo diría. ¿No es cierto? O sea que las enfermedades se dividen en dos. Las psicosomáticas y las que no son psicosomáticas. No, disparate. <risa> ¿no es cierto? Claro. Son todas psicosomáticas. Ahora claro, si por ahí voy a un congreso o algo ocurrido, y digo, ¿tú, las enfermedades psicosomáticas sí ¿Cómo haces vos con la mente para producir? No, no. No se trata de producir. Es decir, hay, hay, hay, hay este conceptos que tenemos que tener claros. ¿No es cierto? Eh, entonces, bueno, eh, a dónde iba yo eh, con lo eh... sí yo, yo, el concepto ese que tenemos que tener claro que yo creo que es el hilo el hilo la columna vertebral de todo lo que estás diciendo o sea que no hay no hay no hay nada que no sea psicosomático eso es lo que estabas no entonces una de las primeras cosas que uno le podría decir a un paciente que tiene tanto miedo no este que decís vos, ¿no? sino que tiene miedo a... a... Por ejemplo, uno que dice, mire, doctor, yo he leído sus libros y veo que usted sostiene que una persona que tiene determinada enfermedad orgánica, pero orgánica, como puede ser una litiasis biliar, como puede ser, este, eh, eh, qué sé yo, una hepatitis, cualquier enfermedad de ese tipo, no eh, tiene una historia dentro de sí, que le resulte insostenible, ¿no es cierto?, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo entonces si es insostenible para...? La primera cosa que se le puede decir es que todo lo que usted supone que va a ser terrible después se le da cuenta que no es terrible no es terrible ¿no es cierto?, o sea que, de, por ejemplo de que vos decís ¡No, no me hable de eso! ¡Por favor, no me hable de eso! Cuando me empieza a hablar un poco de eso al principio está media, ¿no? Este, mal y se siente mal, pero, pero después poco a poco se va dando cuenta que no es tan terrible. Eso, eso viene de otro lado, no es tan terrible. Entonces, eso ya le, le, le favorece un poco el que uno se acerque al tratamiento de esto, ¿no? Un, ca, un caso de esto que tú, que tú, sería las fobias. La fobia, es decir, eh, eh, por ejemplo, salir a, a los espacios públicos, por ejemplo, conducir por una autopista, ir por una plaza grande donde hay mucha gente, la angustia que eh, se puede sentir as, ante eso. Es decir, eh, eh, es un ejemplo claro de todo esto que estamos hablando, es decir, eh, detrás de ese miedo está la complejidad de toda la vida de esa persona que no es que la persona eh, por eso por eso hay que decir, hay que decirlo hay que decirlo claro a los, a las personas que tienen una concepción conductista cuando cogen a una, a una persona con agorafobia la cogen esto he venido yo y a ti te habrá pasado igual pacientes que la cogen y dicen bueno pues vámonos a la plaza usted que tiene miedo mire yo es que no puedo salir porque hay... venga pues va a salir conmigo 20 veces y luego ya la dejaré sola un día, y yo estaré por allí, y luego la dejaré sola más tiempo, y luego no sé qué, y luego ya usted... No se dan cuenta que cuando esa persona deja de tener miedo a esa plaza, es porque la plaza han podido investirla de otra cosa diferente. Al ir acompañada a esa persona de otra persona en ese tiempo, la persona, la persona, la, la persona fóbica, lo que ha hecho es reinvestir esa plaza de otra manera. Y ese reinvestimiento de la plaza es lo que hace que la persona se le haya ido el miedo por lo menos temporalmente. Que no diría definitivamente, temporalmente al menos, ¿por qué? Porque ha podido reinvestir esa plaza, o sea, digamos que ha asociado en su inconsciente... A esa plaza, otras cosas. Otras cosas menos terribles. Por ejemplo, el cariño de esa persona que la acompaña, cómo le habla, que es una persona que le escucha, que es una persona que va con ella, que es una persona, como una buena madre, que va con ella, que la acompaña, que le explica, que le dice, no te preocupes, como una madre le dice a un niño, a una niña, ¿no? ¿Eh? Esto, ¿no? Es decir, pero yo, de verdad, de verdad, Eduardo, que... Lo que está diciendo, habría que sacudir este mundo, porque es algo tan, tan rotundo y algo, hay una verdad tan evidente detrás de todo, lo que, de todo lo que está diciendo, que montones de concepciones que hay por ahí ahora mismo deberían caerse por su peso y decir no. Estamos equivocados. No podemos seguir pensando esto. Va a pasar. Va a pasar, ¿no? Va a pasar. Todo pasa. Este... De qué pasa que hay cambios que duran mucho tiempo. Y que uno, sí, no... sí. uno está en, en, en, en la boca del volcán. No, no, no, sí. no va a haber el final. sí no es cierto, Porque el cambio por ejemplo, para pasar de la civilización, para pasar... Del matrimonio grupal, del matrimonio individual, tardó 500 años. Uh -huh. O sea, nadie vio todo el proceso, ¿no es ah. cierto? Entonces, son cosas que, que, que, que van a pasar como tantas otras, ¿no? Posiblemente muchas uno no esté para. No. no. Bueno, bueno, no es que posiblemente creo que no vamos a estar seguro sí mira mira yo he, eh, debido a que he querido hacer un vídeo y otro que haré sobre el liberalismo y el neoliberalismo me he metido un poco a, a fondo hasta cierto punto en el estudio de esto y empecé en el siglo XVII hasta el siglo hasta el momento actual sí. el liberalismo empezó en el siglo XVII en Inglaterra y estamos en pleno liberalismo y neoliberalismo. Ha durado siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XX, siglo XXI. Estamos ya en el quinto siglo. ¿Quién ha visto esos cinco siglos? Nadie. Por ejemplo, había un... un este escritor tan famoso, John Locke, este fue, un fue, yo diría, uno de los pioneros intelectuales del liberalismo. Y él decía, él decía como el liberalismo fue una reacción lenta, pero muy contra, contra la monarquía absoluta, contra la nobleza contra la aristocracia, contra el poder de la iglesia, etc., pues él hablaba de que la rebelión, la rebelión, incluso armada, estaba justificada frente a estos poderes tan monstruosos. De hecho, en Inglaterra hubo auténticas revoluciones en ese siglo. Eh, lo que quiero decir es que, como nuestra vida es tan corta, los siglos va uno detrás de otro, eh, a veces no tenemos esa visión, no. <ríe> tenemos una visión corta de, de, de las cosas, ¿no? pero, eh, pero muchas concepciones no se pueden sostener ya. No, no, hay cosas que no se pueden sostener, no se pueden sostener. y hay Cosas muy habituales, ¿no? Este... A ver, por ejemplo, el nene que todos los días, día por medio, viene con las rodillas ensangrentadas porque se cae, y se cae de la bicicleta. Entonces uno puede decir, sí, bueno, pero se cae porque no eh, mantiene bien el equilibrio. Entonces vamos a llevarlo, a hacerle todo un estudio neurológico, a ver lo que pasa. Algo se le va a encontrar, porque siempre, yo, yo dije que cualquier cosa que pase en el alma, en la mente, también va a repercutir en el cuerpo. O sea, algo se va a encontrar, se va a encontrar que hay un nervio, qué sé yo, que, que bueno, muy bien. Pero eso no nos habilita para decir que ese chico, una de las cuestiones que se cae, es debido a que se siente una gran culpa por la muerte de su hermanito, por ejemplo. Y esa es una manera en que este, de, se pone a salvo de la culpa con eso que viene a ser como un castigo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Es esto o lo otro? ¿O es el nervio que tiene? Son las dos cosas. Son las dos cosas. ¿No es cierto? y el saber este, las dos cosas modifica, que es lo que voy a decir ¿no? totalmente la terapéutica uh -huh. porque la amplía de eh, forma eh, muy... Una, una cosa Eduardo quizá gente que vea este vídeo le va a poder interesar esta pregunta que yo te voy a hacer y tu respuesta entonces ¿cómo tratas tú en tu consulta a una persona que te llegue diciendo mire usted, a mí me duele mucho la cabeza desde hace ya no sé qué o mire usted, yo tengo una ansiedad terrible como que se me sale el corazón por la boca de lo nervioso que me pongo o, o mire, no duermo por la noche o... ¿cuál es tu forma de, de, de tratar a, a, a estas personas que claramente te están diciendo desde el minuto cero cosas de lo que estamos hablando. Sí. Sí, no. Es que siempre te dicen desde el minuto cero cosas, claro, ¿no? De, de, hay que saber leerlas, hay que saber, eh, hay, hay que conocerlas, ¿no? Sí. Pero, eh, <coughs> que yo sepa todo lo que hay, toda la historia que se oculta, una listiase brillar toma absolutamente que además la sé porque la he estudiado bastante eso no quiere decir que esa persona no vaya a ver al urólogo a ver qué pasa ¿no es cierto? porque yo no me tengo fe que debía disolver eh, las piedras que tiene en la película, ¿no es cierto porque tendrá que hacer de otra manera pero sí le puedo decir porque las tiene ¿cierto? es decir, el médico va a la causa y yo voy al porqué entonces eh, siempre, siempre que hacemos un tratamiento vamos a buscar los porqué ¿por qué eso? ¿por qué a mí? ¿por qué en este momento? ¿por qué no a nosotros? todos esos porqué van a ver eh Se trata de no hacer lo que hizo Magno, ¿no? Con el famoso, ¿cómo era? Que se llamaba, el nudo georgiano, ¿no? Él uh -huh. tenía el nudo georgiano y nadie podía deshacer esa galleta. Uh -huh. Entonces, claro, era un ovillo. Entonces vino Carlo Magno y Carlo Magno decía, no, todo es muy sencillo, agarró la espalda, pum, y lo partió. Claro, sí, pero eso no, no, no, no lo deshizo el nudo georgiano, ¿no? Nosotros tratamos de, de, de, de, justamente de deshacer eso, ¿no? Y hay una acosición, no lo voy a decir, pero sí lo voy a decir, ¿no? Voy a tomar una enfermedad, una enfermedad este, conocida, cualquier tipo de hepatitis hepatitis, que es una enfermedad del hígado yo digo después de haber estudiado, porque fue la que más estudiamos la hepatitis, la primera, todas las investigaciones partieron de ahí eh, que todo enfermo hepático tiene una historia dentro de él que ni él mismo conoce esto es importante. Que él, ni él mismo conoce, cuyo guión, el tema de la historia, pasa a través de un sentimiento que es la envidia. Y, otra cuestión que es la imposibilidad de materializar sus ideales, lo que se le ocurre, de llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, todos los pacientes que tienen un trastorno hepático, desde un ataque que pudo haber tenido el sábado de la noche, porque, como dice la suegra, es porque comió mucho lechón, ¿no es cierto? Desde ese ataque hasta tener un cáncer en el, en el, en el hígado, en todos los pacientes hay una historia oculta que tiene esta, esta temática y no otra, eso es lo que la hace específica, no otra. No, ¿no es cierto? es decir, y que no la tiene otra enfermedad esto es específico de la hepatitis ahora bien, fíjese usted qué curioso ¿no? todos los enfermos hepáticos tienen esto el 100% no 99,3, 4, no, no el 100% o sea que la hepatitis no existe si no tiene estas dos voy a llamarle ahora ya me voy a sacar un poco mal estas dos fantasías ¿no es cierto? Ahora bien, es una condición sine qua non para que se la hepatitis. Que tenga estas fantasías es una eh, cuestión ¿cómo es que se dice esto? Que es, este, eh, que, que es necesaria, digamos, ¿no? Necesaria por el desarrollo para que uno tenga el, el, el hepatitis. No existe, como corolario de esto, no existe una hepatitis que no tenga una historia cuyo guión sea este, ¿no? El, el sentimiento de envidia, vamos a dejar, o, o la materialización de los ideales, ¿no? No existe, no, no existe. Entonces, si uno pudiera, ojo con esto, que todo se las trae, ¿eh? Si uno pudiera, a través de un tratamiento psicoanalítico, trabajar sobre la fantasía, trabajar sobre esa historia y poder cambiar esa historia, cambiar quiere decir resignificarla, la misma historia, no hay que voy a poner otra, ¿no? darle otro sentido. ¿Qué pasa con el hígado? Porque el hígado no puede existir si no tiene esta historia. Entonces, ¿Qué pasa? evidentemente que se tendría que modificar. Porque si no, todo lo que he dicho no sirve para nada. ¿no? Evidentemente que si modificamos la fantasía que está detrás de una enfermedad, se tiene que producir una modificación también en lo material. Uh -huh. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ¿no? sí. hoy en día. ¿no? Traducido quizá con otras palabras, no sé si estaría de acuerdo, querría decir que esa persona ha reprimido un montón de cosas que están en su inconsciente, que está produciendo un efecto que él desconoce y que ha producido esa enfermedad. Si ese tratamiento le lleva a, a todo eso que está reprimido, irlo conociendo a través del tratamiento, debe llegar un momento en que ese órgano que está unido a todo eso, todo eso tiene que mejorar. ¿No? Es lo mismo que... Claro, es como, por ejemplo, la tuberculosis, según dice toda la medicina tradicional, la causa de la tuberculosis es el vacío del coche. ¿Toda la medicina? Toda es ¿eh? la medicina tradicional que se estudia en la facultad de cada vuelta, dice que... La causa de la tuberculosis es el vacilo de coche. Le hacemos la guerra al vacilo de Koch, curamos la tuberculosis. Muerto el perro, muerta la rabia, digamos, ¿no es cierto? Tú la medicina se basa en eso, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hizo una tuberculosis este hombre y no hizo una pancreatitis? Ahí empieza la historia, porque resulta ser, voy inventar, ¿no? que el padre de este hombre murió de tuberculosis y era una persona con la cual este paciente, estoy inventando, ¿no? Tendría una relación muy conflictiva que la pudo resolver identificándose y haciéndose igual al padre que murió de una tuberculosis y ahora él contrae en la tuberculosis. Haciendo ¿No un, un porqué que yo acabo de inventar, bastante mediocre, pero bueno. ...sirve más o menos como para entender un poquito... ...entonces... ...porque hay... ...pacientes que... ...hay pacientes por ejemplo que... ...tienen el vacilo del cuerpo ...pero no desarrollan la tuberculosis... ...pero una cosa Eduardo... ...se me ocurre, se me está ocurriendo... ...una... ...una pega... ...que mucha gente podría objetar contra esto... ...pensemos por ejemplo... En, ahora mismo en África, en África, ahora mismo en Etiopía, eh, se está produciendo, creo, un brote, de, no sé si es de cólera. cólera. Mm, podemos entonces pensar, bueno, ¿por qué, se está, ¿por qué hay personas que están cogiendo el cólera? Pues porque ha habido un, un, una serie de, ¿cómo se llama?, de tormentas o de. que han producido, que han contaminado las aguas, que han destruido las viviendas, es decir, han, han destruido las infraestructuras que permiten que los las virus, los microbios, etcétera, eh, proliferen, sí, etcétera. Sí. Mucha gente podría decir eso. Sí, y, y correcto eso, eh. Pero eso es la causa, no el por qué. Uh -huh. a, a ver, a ver, explica eso. Explica eso que, que, creo que mucha gente no lo entiende. Sí, no, a mí también me cuesta entenderlo, ¿no? <risa> este, pero, por ejemplo, cuando Agamenón consulta el oráculo, no sé si era el oráculo de de Delfos, de Delfos, que entre paréntesis, el oráculo de Delfos dice, a la entrada, conócete a ti mismo. Uh -huh. o sea que ya en aquella época se hablaba del conocimiento ¿no? y entonces este, el oráculo dice que la enfermedad que está asolando toda, todo el pueblo y que van a morir todos este, solamente se va a parar cuando él mate a la hija ¿cómo? ¿no? así era, ¿no? como una ofrenda a los dioses porque uh -huh. los dioses estaban enojados por no me acuerdo qué había hecho Agamenón no. bueno, que que mata a la hija ¿no es cierto? ahora bien ese es un porqué mítico ¿no es cierto? pero eso es un porqué ¿no es cierto? es decir, la causa era, así la peste que asolaba el pueblo ¿no es cierto?, producto de tal microbio de tal bacteria, pero esto era un castigo divino, y eso es un porqué. Un porqué, para usar un término muy este, argentino, diría trucho, ¿no?, un porqué, que, este, pero para tener un ejemplo, ¿no?, un, que, que no tiene que ver con una causa, tiene que ver con una cuestión de emoción, una cuestión este, de, de, de, de afectos, ¿no? Este que yo dije, bueno, hoy, bueno, no sé si hoy nadie quede en esto no, no sé hoy, porque conozco un montón de gente, sin ir más lejos y si me disculpan, no quiero este, que nadie se sienta tocado por esto pero eh, cuando fue este famoso caso de este chico ¿al, alguien ¿cómo se llama? el que se cayó dentro del pozo sí Yule, Yule ¿no es cierto? Eh, los padres sostenían que no iba a pasar nada porque Junin estaba cuidado por su hermano muerto que lo estaba cuidando el rey. entonces todavía se creen estas cosas ¿no es cierto? y no haber cuidado al hermano muerto trae como consecuencia que ahora Dios le quite también este hermano ¿no es cierto? esos son los porqués pero estos son porqués y bueno yo eh, eh, lo digo para para que se entienda un poco esto pero no no, no vamos a buscar esos eso, eso, eso, ¿por qué no? Pero creo que ahí está el, el secreto, ¿no? Sí. Ahora bueno. Es todo, todo. Eh, eh, sí, sí. Sí. Bueno, Eduardo, sí. vamos a tener que acabar. Pero si empezamos. ¿Eh? Pero si no empezamos. Sí, parece, pero ya llevamos una hora. Una hora llevamos ya eh, lo que pasa es que es un tema tan apasionante que nos metemos en él y se nos pasa el tiempo porque yo creo que es un tema muy, muy, muy apasionante muy apasionante y yo creo que la gran no sé, quizá, no sé si decir la conclusión sería señores, eh, cambiemos cambiemos, cambiemos, cambiemos cambiemos porque si no estamos dando palos de ciego tenemos ahí el cacharro este que le dan, que ponen, ¿cómo se llama? Para darle palos, para que caiga lo que hay dentro del cacharrito. Pero resulta que estamos ciegos y no vemos el cacharro. Entonces vamos dando palos por todas partes, menos al cacharrito ese que está ahí. ¿Cómo se llama eso? Sí, la... tiene un nombre, sí. Ahora yo tampoco me voy a la cabeza. Gincana. ¿Puede ser eso? Gincana? ¿Puede ser? Creo que sí. Creo que sí. Sí. sí. No alguna... Bueno, eh... yo creo que esto puede ayudar a mucha gente a, en... a pensar las cosas de otra manera. Caramba, a pensar las cosas de otra manera, a, a, a entender las cosas. A que tenemos que entender este mundo, tenemos que entender las cosas y solo podemos entenderlas de esta manera. Es que no hay otra. No hay otra. O... O si no, vivir en, la, en esa represión, en esa falta de entendimiento, en esa falta de sabiduría, de conocimiento. Bueno, y lo que venga, venga. Pues bueno, dicen, el planeta está en peligro. Y algún, algún necio dice, ah, pues ¿qué ha pasado esto? No, hombre, no. El planeta está en peligro porque nosotros estamos más locos que una cabra en un garaje, como se suele decir. Y llevamos locos ya mucho tiempo y con los medios que tenemos, técnicos y científico técnicos, pues estamos abundando el mal que podemos hacer, lo multiplicado por un millón, y multiplicando el mal que podemos hacer por un millón, pues estamos haciendo polvo al planeta, pero de qué depende de nuestra vida, de que nosotros somos bastantes desastres. <risa> y ya está. Bueno, pues eh, yo eh, dirigiéndome a las personas que vean este vídeo... Eh, yo les pido que esto nos haga pensar todo lo que ha dicho Eduardo que lo ha dicho de una forma muy sencilla de una forma muy muy clara y al mismo tiempo muy sencilla pero que es tan elocuente que nos tiene que hacer pensar amigos pensemos pensemos un poco eso que ha dicho Eduardo conócete a ti mismo eso Exacto. que a, mí, a ti mismo conozcámonos un poco más ¿no? Claro. No seamos tan necios, ¿no?, que creamos que ya sabemos eh, sabemos muy poco de nosotros mismos y del mundo. Sepamos un poco más, conozcámonos un poco más. Bueno, pues nada, gracias a todas las eh, personas que, que vean este vídeo. Gracias a Eduardo que nos ha dado esta gran lección de una forma, como digo, sencilla pero profunda que yo creo que ha sido muy, que se ha entendido muy bien lo que ha querido decir, y yo siempre aplaudo, yo siempre aplaudo Eduardo a las personas que dicen de una forma sencilla las cosas más complejas. Claro. Y tú tienes esa cualidad, y bueno, y has dicho de una forma muy sencilla una cosa que no te. Preocupa. Acabo de dar cuenta, ¿no? Bueno, pues nada más. Gracias a todos y hasta el, hasta el próximo día. Muchas gracias.